ya el no ha sido en vano las bicicletas lo saben ando violento si no rompe el neumático no vale me toca arreglar la fus se le metió un montón de tierra y perdí todo el aire que tenía así que vamos a ver si lo podemos arreglar porque el neumático queda tremendamente suelto Intento inflarlo con este bombín, que es la solución que algunos tenemos cuando no hay una bomba de combustible cerca, pero no funciona porque el neumático está muy suelto. Vamos a ver si lo podemos arreglar de una manera... Ghetto del ghetto. ¡Oh, que hace frío! iba el bombazo. Nada. Eso puede pasar en muchos casos. Puede darte un buen trabajo incluso con un compresor. Está así de suelto el neumático. Pum. Pum. Desmontado. Limpié todo el borde del neumático Por los dos lados Veamos si una limpieza es capaz de montarlo Tanque Nada Ya Voy a ver la manera de persuadirlo para que Se monte muy a la mala acabo de hacerle un apoyo al costado a uno de los costados, ahora voy a hacer lo mismo al otro. Si es que alguien se lo pregunta, esto no lo vi en YouTube, no lo vi en Internet, no lo vi en ningún lado. Es simplemente lo que tengo a mano para <risa> tratar de montar el neumático. Está interesante ver si funciona. Claramente no es una solución definitiva. Pero creo que puede funcionar, sobre todo acá que... Creo que ni siquiera hay tiendas de bicicleta acá el La válvula queda despejada. Y esto queda pegado. Chao. Listo. Entonces.. El plan es que ahora al aire le va a costar bastante más salir. Porque va a estar apoyado en el tape. Esto parece que va a funcionar. Ah. Ya, monté una pestaña y el neumático está harto más firme. No le voy a echar latex la aún. Se lo voy a echar cuando vea que esto va a agarrar vuelo <ríe> Parece piñata Tanque Por favor, Mira funcionó. ¡Ay! <ríe> Había partido el video todo tímido y callado porque están todos durmiendo adentro y pensé que esto no iba a funcionar sinceramente pero montó de una pata Lo voy a echar líquido lo voy a inflar y tengo bicicleta agítese No tengo una medida exacta en este minuto para echarle así que ojímetro ya, ahora tenemos que tener la misma suerte dos veces. Ah, oh, crucemos los dedos. Perfecto. ¿Hoy oh, funciona consistentemente? ¿Cómo te dice? Sí, bueno. ¿Y la tía salió? Sí, está en el hospital con la Valentina. Me cuesta creerlo, pero funcionó. Voy a aprovechar de aceitar esta cadena. Ahora sí. Estaba más tiesa la pobre <risa> Bien, bueno. lo que usé acá para reparar esto es Tape, usa tape Este tape es para cerrar cajas de cartón Es de los peores que he visto, pero cumplió hoy día y básicamente este bombín tiene un tanque de aire para poder inflar los tubulares Y hizo lo que dijo que tenía que hacer con un poco de ayuda Muy bien, líquido tu pinchazo y chao eso es todo Si te impresionó que este video haya funcionado, dame un like Si tienes algún amigo que haya tenido problemas para inflar su tubular compártele esta solución Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro